<risa> ¡Qué gordo cabrón. No, es tío. Ah, <risa> oh. A tu casa, primo. A tu casa, colega. A tu casa, primo. A tu casa, primo. Vete para allá, que te van a matar. Vete para allá. Vamos para tu casa. Para tu casa, te he dicho. ¿Es que no lo entiendes o qué? Para tu casa. Nada, hasta luego. Vamos, tú una manda Recargando escudos, en el estadio estamos dentro del anillo, sea Odin. Se ha pirado, Uy, estoy arriba. ¿Una Europea? No ah, pues si sí, mata vuelvo aquí. Vamos. ¡No puedes contra el Georgie! ¡Let's go! ¡No podéis contra el Georgie, hostia! Fucking go He ido por las escaleras? Vale. Y con ese Pelotón completo eliminado. Ahí estamos. Ha sido reviento, tío. Vale, hay que ir con esto. hay un logo, eh. Para ir. No está cerca y solo 45 básicamente podríamos ir. Esta mochila, básicamente, podría ser mía. Y esto, básicamente. Y hay un cerrojo para escopeta. Nivel 3. Vale. Mm, no me gusta. No me gusta. A ver qué pasa aquí. Vale. Esto viene para mí. Y nos vamos, ¿no? Oh, vale, vale, vale. Atención, anillo en movimiento. Ciento cuatro. Parando. Va a explotar. Se la ha llevado. Un tropezado. Ojo que vienen bestia, eh. Que vienen bestia. Ah, oh, vale, que están los tres, chaval. No me veían. Los go, go, up, go, go. No puedo down. Enemigo eh. eliminado, aquí hay una jeringa. ¿Dónde, chaval? Si alguien cruza la valla, los abrimos. Necesito recargar mis escudos. Los veinte, María falta. ¿Seguro? ¿Preparados? ¿Listos ya? Aquí hay una amenaza. Dejale que venga, ¿no? matado tú? Te van a matar, te van a matar. No, caído. no. estoy curando. Has con dos fenillos. colocado el portal. Más, más, Eh, destruí un bot de carga. Conozco bien esta zona. No, no hay que ser un Ronda 2. Empieza el portal del anillo. En serio me haces el doble de lo Aquí hay una culata estándar. Nivel 2. Vale, bien esta partida, tío. Bien, bien. Recargando mis escudos. Deberíamos reagruparnos. Estamos demasiado separados. Necesito recargar mis escudos. Defenderé aquí. Conozco bien esta zona. Corriendo al vacío. Y aquí estoy bien, eh. Una batería para escudo. Lo necesito. Aquí hay munición. Aquí hay munición ligera. ¡Puedeos las pilas! Solo queda un minuto y el anillo está ahí mismo. Estamos bastante cerca aquí, ¿eh? Nueva parca. 45 segundos. Aquí hay, aquí hay, hay un una R99. Anillo. Busco una en el rango tirador. Solo unos metros más y estaremos en el anillo. Quedan 30 segundos. Van a por ello, sí. Ya vamos Yo lo Entendido. Perdón, no. voy a ir hasta ahí. A ver, el loco este. Plataforma de salto. <coughs> ir para allá, el loco, ¿sabes? Me chavo. Tiene que entrar al soldado y me tiene que ir, vale, tío, sin problema. No pasa nada, No problemo, ya lo sabes. Atención, lanzando pack de supervivencia. Vamos a seguir pack al Hambo este, a ver pack qué dice. Pack de Azul... Listos ya? Azul, tío. Pero creo que con esto ya subimos, así que tranquilidad okay, absoluta. No, no. Creo que con estos puntos ya subimos. Bueno, no, eran 65. No, no subimos ni de coña. Que ha faltado. Ni de coña, tú. Eh, abre eso, solo. solo baterías, eh. Es eh, mejor arriba, eh, que abajo. Mil veces. Me lo que dan por culo los que están aquí arriba siempre. Como yo me quedo aquí. Llega la roca. Y al loro de esta piña. Vale. A ver tú. ¿Se lleva a pero o qué? Está en Poder de Colector ahí. Venga, va a la casita, tío. Vamos a la puta casa, chavales. Vamos a esta casa, tío. Estás aquí. ¿O te quieres quedar arriba o qué? Vale, vale, vale, vale. Quiere ser menos evidente el tío. Ok. Ocua. ¿Alguna win? No, no, no. Si no, estaría puesta aquí. Ya lo sabéis. Que entráis y veis que estos tanceros que no hemos ganado ninguna. Hoy. Muy cerca, pero... Pero de momento no. Que no hay números bailando, chavales. No hay <ríe> Que valga. Al menos de momento. Sí, sí, están súper cerca, ¿eh? Están súper cerca, tú. Ah, va, va, que campeo, tú. Que de aquí me saco tres kills más. Están cerquísimas. Mira, dos. Ya te quito, ya te quito. Aquí hay un enemigo. Sí. voy a cambiar. Lanzando plataforma. Lanzando electroestrella. Lanzando electroestrella. Granada de fragmentación Yo no van a echar para atrás, ¿eh? No. Para atrás no echan. Venga, Vallo, que estás en la mierda. Venga, ya. Vale, aquí cobertura. Estamos del Soy dos ¿Va? para dos, ¿sí? A ver qué hacéis. Recargando. Pero yo no me echaría para atrás, eh. Mis escudos. Necesito recargar mis escudos. Vaya Uf, este ya lo, les ha Trabalha levantado. Yo no puedo cruzar. O sea. Vaya yo no puedo cruzar, tío. O cruzas tú o nada. Instalando un portal. Oh, no, portal Dios, levántame aquí. Oh, bueno, vamos vamos. Esto no te dolera. Aguanta. Vale, vale, vamos a usar el Phoenix este que nos sobra. Se me olvida olvidado coger chaleco de aquí, tío. ¿Ves lo que te tengo? De esas cajillas de ahí. Qué putada. Oh, Vale, pero no tengo.. Vale, vale, vale. Ya, tío, si sí son malísimos. Vale, momento, momento. Es el momento. Vale, esto es lo que yo quería. Vale, el Rápido, tiraco por detrás. Behind, behind, Crabber, Crabber, Crabber! behind, crabber behind. No no, no, no, no, no, no, no, no. Are you fucking deaf? Madre mía, tío, puto sordo, te estoy diciendo que no. Pero para matar el Crabber, loco. más para allá, más para allá hombre no, hombre no Vamos oh. a matar a ese creador ya eh <risa> Efectivamente Han Veo ahí fuera. Media hora que te he dicho, tío. estamos Lo van a hacer sí, pero van a hacer sí para él. a él. Vale, no me dan. No lo saben, no lo saben, no lo saben. Si sí lo saben, si sí lo saben. Están disparando, disparando, recargando, cantando los escudos. Enemigo, necesito recargar mis escudos. Mátalo, mátalo. Solo somos nosotros y ellos. Vamos, colegas. Nos acabamos de cargar a la matalo, matalo. Vámonos, vámonos. No, lo no he fallado. Recargando. Más <muchas> rápido. Tengo la bandera. Tengo que ir hasta la baliza. Recargando. Vale. Come, oh, come to me, come to me. Let's fucking go, GG Joder Vámonos Hostia Uhhh oh, Como ha costado coño, tío los campeones? boys Hostia Dos horas y media después, ahí está. Let's go, chavales. Vámonos, hostia. Y subimos, coño. Vámonos. fucking go. Una de cachetelo que ha sido el único que ha tenido juego de pasarse. Sí, sí. vamos a cambiar esto. Primera victoria del día. Y subimos. Ah, ah, esta la subo a YouTube. Hostia. Let's go. Vale. A ver máquina, como quieras. Claro que sí, ¿eh?